Queridos amigos, amigas, les habla Patricia Chacón Calderón Desde Temuco, saludando a toda la comunidad regional Socióloga, gestora cultural y directora del ITMO ONG Autora de Mujer Púrpura, poesía eropolítica y algunos relatos Autora también de Carmesí, Lo que se hereda no se hurta, eh, Poesía social y relatos rescatados de nuestras generaciones por el lado paterno y este amor tuyo, que es poesía profética cristiana, con poesía profética, sueños proféticos y relatos testimoniales, por supuesto, verídicos. E igualmente autora de la agenda Litmu 2020, Epu Epu Mari. A ti te hablo, región de la Araucanía.